¿Considera usted que es necesario una nueva extensión del estado de emergencia en el país? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino, le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. Bien, en este momento saludo la presencia de Carolina Medina, que está con nosotros ya. Buenos días. Bien, ¿cómo no? Bueno, y eh, extrañamente, porque creo que no había ocurrido, envían a Comisión de Salud del Senado de la República la solicitud de nuevo estado de emergencia. Acogiendo el pedimento de las distintas bancadas de oposición en el Senado de la República, el presidente de esa Cámara Alta, Eduardo Estrella, envió a la Comisión de Salud la solicitud de prórroga por 45 días del estado de emergencia, para que se explique su petición. La comisión deberá rendir un informe en la próxima sesión senatorial pautada para el jueves venidero. Ya esta solicitud del Ejecutivo fue sancionada positivamente en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, pese al retiro y rechazo de los legisladores de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana PLD, la segunda mayoría en esta Cámara Baja. La iniciativa que busca mitigar los estragos de la crisis generadas por la pandemia del COVID-19, según explica el Poder Ejecutivo, encontró el rechazo del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, quienes a través de su vocero diony Sánchez se preguntaron para qué es necesario 45 días más de la excepción. El estado de emergencia. Muy bien, señores. Vamos a ver, Carolina, ¿qué opina? Bueno, la verdad es que nos sorprende de sobremanera. No esperábamos semanas atrás, y hablábamos y referíamos sobre esto, de que eh, entendíamos que el gobierno, el presidente Luis Abinader, no iba a tomar esta iniciativa siquiera hablar de una nueva solicitud de un estado de emergencia en nuestro país. Y la pregunta que nos estamos haciendo nosotros eh, y mucha gente eh, a nivel político en el Congreso, la oposición por supuesto, hacen eh, preguntas que por qué debe de continuar el estado de emergencia, o sea, qué implicaciones que hay que no sabemos, qué está pasando en la República Dominicana, que se necesita un estado de emergencia más. El gobierno de Luis Abinader piensa gobernar los cuatro años en estado de emergencia, o sea, a un año de su gobierno, a, a un año, casi dos años del tema de la pandemia en nuestro país, donde ya nosotros estamos más que claro de que aquí la vida se está eh, agotando de manera normal. Los trabajos, las universidades van a aperturar, los colegios van a aperturar, las empresas en todos los niveles, la sociedad civil en sentido general va a, a estar abierta, o está abierta, perdón, o sea, ¿qué, ¿qué hace que el presidente Luis Abinader solicite un estado más de emergencia? O sea, son estados de excepción en condiciones excepcionales. Sí, ciertamente tenemos el tema del coronavirus, pero bien, se ha estado trabajando. De hecho, las muertes han disminuido, los niveles de contagio han disminuido eh, de manera importante. La, la gente está haciendo su vida cotidiana. Su cotidianidad está de manera normal, entonces ¿por qué Luis Abinader? ¿Por qué la bancada del PRM? ¿Por qué los congresistas que tanto criticaron, que tanto criticaron en la pasada gestión las solicitudes constantes del gobierno? Que hay que decir que eh, si bien es cierto como un mal uso terrible de los recursos, estábamos en un momento eh, cumbre de la pandemia, algo desconocido y donde eh, estábamos todos a, al borde de, del desconsuelo por la situación que estábamos viviendo y las medidas drásticas que se debieron de tomar en ese momento pero ahora ahora en la República Dominicana se necesita un estado de excepción sencillamente no no sabemos no sabemos en qué eh, está pensando Luis Abinader y esos congresistas que tanto eh, eh, criticaban y se negaban a aprobar los estados de emergencia pasados. Hoy, a un año del gobierno, a dos años de la pandemia, continúa Luis Abinader solicitando estado de emergencia. Con, eh, eh, con la situación en el hombro de la cantidad de préstamos que se están apro aprobando eh, en el Congreso, eh, de manera, si se quiere, exagerada, el monto, donde una cantidad importante de congresistas responden al PRM, al partido de gobierno, y esto de alguna forma le facilita la aprobación de lo mismo, cosa que eh, si no viene pasando en el día de ayer, en el día de ayer donde se llamó de emergencia para eh, conocer esta solicitud y se le ha puesto un tanto difícil al gobierno. Qué bueno que eh, por unas por razones u otras, tanto la fuerza del pueblo, el mismo PLD, pues han... Le han cerrado o, o le han, vamos a decir, parado para reenviar esto a una comisión o a evaluar realmente el porqué y que el gobierno plantee la necesidad de continuar, de continuar nosotros con el estado de emergencia. Y algo que me preocupa y que me preocupaba. En, las, eh, en los meses anteriores la gente ya no se escucha esto, Amado, la gente no se identifica ni le importa mucho el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque ya no hay toque de queda. O sea, la preocupación de la gente era el toque de queda, no las implicaciones de un estado de emergencia, que sí es mucho más delicado que el toque de queda propiamente, por todo lo que se puede hacer desde el gobierno en un estado de emergencia. Señores, debemos de pre prestarle atención a cosas tan importantes como esta. No podemos Bien. dejar que el gobierno siga haciendo lo que le parezca. En en un estado donde no hay una, una supervisión, una evaluación, y donde tiene la libertad de hacer sí, gracias, todo lo que le parezca. Gracias, Carolina. Vamos a saludar en este momento a Yerjan Lantigua que acaba de integrarse a nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook. ...el YouTube y también en Instagram... ...aquí estamos y recordarle como siempre a la gente... ...que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas... ...y ya lo estamos viendo, buenos días... Adelante, vamos a ver... Miren, con relación a, a los estados de emergencia... Eh, ...yo siempre fui un abanderado de que había que estar... ...en estado de emergencia para poder controlar a la sociedad... ...y, y, y naturalmente poder eh, decretar los toques te queda. ...sin embargo, de acuerdo a los propios datos de la del gobierno, del sector oficial, ya no hay necesidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sencillo, ya todos los negocios, todo, todas las empresas están abiertas, todas. Eh, ya el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana ya no tiene razón de ser, porque si lo que se, busca, si lo que se buscaba era que la gente no se juntara, ya la gente se está juntando temprano. Por ejemplo, hoy 25... Eh, viene DJ Adonis a una discoteca famosa De aquí de San Francisco Y cómo tú le pides a la gente que no se junte Viene hoy sí. Y estuvo el lunes en Tenares también Ajá, estuvo el lunes en, go en, bueno, en una discoteca sí, de Tenares Todo el mundo sabe que hay eh, Va a estar hoy en una discoteca de aquí ¿Cómo tú le dices a la gente, no te junte O sea, cómo tú le dices a la gente, ya Entonces, si ya la gente se va a juntar Por ejemplo, yo no sé a qué hora son Ahora eh, abren la discoteca Pues yo no, no voy a discoteca pero supongo que abrirán, que yo, a las 7, hasta las 11, unas 4 horas, ¿verdad? Eh, no sé. Entonces, si en esas 4 horas la gente está junta bebiendo romo, que no está mal porque ya estamos cansados y además ya la cosa, si usted está vacunado, yo entiendo que no hay, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿para qué seguir con el estado de emergencia? ¿Para qué? Claro, para seguir haciendo compras eh, eh, eh, esquivando la ley de compras y contrataciones. No es más que eso. Es para poder tomar decisiones eh, uti utilizando como base el estado de emergencia. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa como dominicano? Que debe preocuparle a todo el mundo. Miren, que el PLD ayer se haya opuesto, no, no lo están haciendo pensando en el pueblo, lo, lo están haciendo porque ya inició la campaña de oposición. O sea, no lo están haciendo porque miren que estamos defendiendo el pueblo. No, eso es mentira del PLD. Lo que están haciendo es oposición eh, y ya comenzaron a golpear. Lo, que pre la lo preocupó el discurso de León. Que la fuerza, ¿cómo así? Lo preocupó, lo puso, lo puso activo, lo activó. Porque ellos estaban muy callados, a excepción de esa declamación que hizo Charlie Mariotti, no habían dicho nada, a pesar de todo lo que se venía haciendo. No, pasa que tú quizás no le das seguimiento a los partidos políticos. No, no, pero no, no, seguimiento no, que realmente el PLD no había no había dicho nada, a excepción de las oposiciones no, que hacen mi, su vocero para, para, en, en, en, en, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Para que, tú, para que entiendas. Pero como partido, como organización, sí. lo que hicieron con Mariotti de manera formal no lo habían hecho, eso no quiere decir que los líderes en un momento u otro hayan se hayan opuesto a cosas o hayan planteado cosas. Estoy hablando de la organización sí, como pero, tal. Permíteme explicarte, mira, aquello de los 100 días, aquello de los 100 días que se le da a un gobierno eh, para, para no atacarle, uh -huh. se extendió, en, eh, si, si, si tú no te diste cuenta, en esta ocasión por la situación de la pandemia se extendió a un año, por eso tú ves que no solamente fue el PLD, también Alianza País ayer le trancó el juego. Dijeron, nosotros no vamos a votar por ese estado de emergencia porque ya llegó el, el, el, el año, ¿verdad? Ya pasó el año de gracia. En vez de 100 días, a Luis Abinader se le dio, por la situación de la pandemia, un año de gracia. Que eso no estaba establecido en ninguna parte, pero si usted se da cuenta, fue así, porque desde el 16 de agosto los partidos políticos ya han comenzado a atacarlo, cosas que no estaba sucediendo antes de, con ningún partido, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni, ni el ENSA País. Eso para para poner a la gente en contexto. Pero cada quien pues, no hizo eso por razones muy particulares, o sea, por, cada organización. Por lo que te estoy explicando. No, no, por, yo no creo el, que bueno, fuera por lo pero está año. bien, pues, poder, permítanme concluir. Luego del año, luego del año, de cumplir del año, entonces ya los partidos comienzan a atacar. Y por eso ustedes vieron que ayer el PLD dijo que no iba a aprobar la... la el estado de emergencia. La fuerza del pueblo dijo que no va a apoyar eso. Y Alianza País, en el, en, en el Congreso, en, en la Cámara de Diputados, que es donde tiene representantes, dijo que tampoco. Y entonces se trancó. Luego hubo ahí un macuteo, se aprobó y entonces subió al subió Senado. ¿Cómo y en un el macuteo, Senado... ¿cómo macuteo? Explícame. ¿Cómo que? ¿Qué como un macuteo? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cómo es el macuteo? Mira, fulano, eh, tú, tú vas a votar de, de esta manera, aunque tú no vas a votar a favor, pero eh, eh, eh, para, que, para que haya quórum, aquí todo el mundo sabe cómo se maneja eso. Que, que hay dos o tres que se vieron. Que, que se, que el se macuteo viran. siempre implica cuatro de por medio. Yo no sé. Puede bueno, ser algo, no puede la ser un cariño. No sé. La utilizaban macuseo la utilizaban sobre todo con los tráficos. <risa> te dieron unos pesitos para que te, te dejara Te estoy diciendo, tranquilo. te estoy diciendo lo que se mueve, que, que tú sabes lo que se mueve en la Cámara de Diputados. Y sí. entonces, olvídense de que esos partidos de oposición están defendiendo al pueblo. Simple y llanamente le están haciendo oposición al gobierno porque ya el maridaje. Y ese periodo de gracia se rompió. Lo que me da pena es, como dominicano, es que tengamos un congreso que se convirtió en lo que criticaba. ¿Ustedes se acuerdan del, del congre de, de, los, de los congresistas del PRM que criticaban, ah, hacen lo que quieran porque tienen mayoría y hoy justamente están haciendo eso mismo, hacen lo que quieran porque tienen la mayoría porque aparentemente tienen que seguir obligatoriamente la línea partidaria y eso es el problema de los congresistas dominicanos, lamentablemente. Yo entiendo que no es necesario el estado de emergencia a la fecha, antes sí, hoy ya no, porque ya el nivel de contagio bajó prácticamente a, a nada, la, la cantidad de muerte bajó y entonces aparentemente la vacunación ha funcionado y por tanto ya no es necesario seguir con el estado de emergencia para que sigan Nuestra negociando. gran desgracia como nación... Eh, y eso lo mencionaba un tanto tangencialmente, eh, gracias Chamo, un, en el comentario que hacía Carolina, el tema de que eh, aquí el asunto para el gobierno no es el toque de queda o no, porque prácticamente no hay toque de queda. El toque de queda es a las once entre nosotros y creo, 11. y creo que ya hay lugares del país... En que no hay toque de queda definitivamente. Do, ¿no? Dos provincias. Exacto. La Altagracia y, Santo, y, el, y el, el distrito. Todo el mundo quedó a las 11 de la noche, el resto. Ajá, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces ya a las 11 de la noche, además tú tienes una movilidad, creo que hasta la una de la madrugada. Sí, exactamente. O sea que, imagínate, el, el, el borracho que no ha llegado a su casa antes de la 1 es porque ya no va a llegar. Es papi Juan. <risa> o sea que, no hay toque de queda. Prácticamente porque lo que hay es una es un, como diría un, un viejo del campo, un amaraco. Sí. O sea, un simulacro de, de, de toque de queda. De hecho, he notado que ya la gente a partir de las 9 se recoge en su casa. Uh -huh. No como antes, que andaba mucha gente en la calle, pero ya a las 9 usted ve el pueblo tranquilo. Sobre todo donde yo vivo, que es un sitio donde te permite valorar el, el flujo de vehículos por lo movida que es esa avenida. La avenida, eh, eh, la avenida Presidente, bueno, todavía no es Presidente ahí, los mártires, básicamente. Entonces, en definitiva, aquí el tema está en que el estado de emergencia te permite soltarte la mano, te suelta la mano como estado. Y eso es lo que a ningún dominicano o a muy pocos dominicanos le ha importado. Muy poco lo han mencionado y muy poco tienen certeza de que eso pasa cuando aprueban un estado de emergencia. Eh, en realidad, en realidad, eh, el estado, ni Danilo, ni, ni el presidente Luis Abinader, que está en la obligación legal de hacerlo, ha dado un informe de qué se ha hecho durante el estado de emergencia. Porque, Bueno, el legislador constitucional fue sabio, el legislador de alguna manera quiso hacer las cosas correctamente en el sentido de yo te suelto de la mano, pero tú tienes que explicarle a la ciudadanía qué tú hiciste con esas manos sueltas, o sea, hasta dónde tú llegaste. Pero ninguna cámara se lo va a pedir al presidente Abinader, ni hasta ahora le han pedido un informe, ni ninguno de los presidentes de las cámaras legislativas le ha pedido el informe al presidente, ni le va a exigir el informe. Si el presidente lo presentara en algún momento, bueno, bienvenido sea. Si no, no lo van a exigir. Entonces, el problema nuestro básicamente es que tenemos una, una, un, una, un, un Estado con muchas instituciones, pero al mismo tiempo desinstitucionalizado. Es decir, vivimos creando cosas, vivimos armando cosas para luego finalmente no poner esas cosas en funcionamiento. Es decir no hacer acopio de lo que la ley plantea, de lo que la ley te da, de lo que la ley te dice cómo debe de hacerse cada cosa y eso no importa es una, es una desgracia idiosincrática del pueblo dominicano en realidad nosotros tenemos el gran problema esa maldita filosofía de que la carga se arregla en el camino eso es terrible para una nación porque eso quiere decir nada funciona y lo que no funciona un chin funciona, si se daña, tú lo arreglas en el camino mientras está funcionando. Entonces, así no puede vivir una nación. Yo pienso que es tiempo de que la República Dominicana comience a ver, a ver su, su futuro de otra manera. Pero lamentablemente... Es que a una sociedad no le importa. No, no, no. Nosotros no tenemos una sociedad de desempoderada de la realidad nuestra, de nuestra propia realidad. Este es un país que vive... Aquí se vive con un desenfreno terrible. Y aquí se vive una, con una actitud de que somos... Mira, nosotros tenemos, connotamos, damos la impresión de que somos una, una, una nación petrolera, con jeques, sí, con jeques, sí. Pero tú nada más tiene que ver eh, cuando tú sales a la calle, eh, los vehículos que tú ves, por ejemplo, en una nación más... Eh, ¿Cómo te digo? Más inteligente en la inversión. Una nación con, con menos eh, pretensión que la nuestra. Tú no ves eso. Costa Rica, por ejemplo, es un lugar donde a pesar de todo su desarrollo, y tal, Costa Rica todavía es una ciudad de casas bajas. Y así, tú, no, tú lo que ves son carros pequeños, carros utilitarios. Yo no estoy criticando que la gente se compre un carro. Lo que estoy criticando es las grandes inversiones que se hacen para un lugar donde no hay carretera. <risa> Donde los badenes lo badene son zanjas ¿eh? de 30 y 45 centímetros. Que cualquier carro moderno que, que con, con un nivel de estabilidad en carretera, un carro deportivo, se te jode. O sea, solo, solo con eso. Es un país donde se roban las tapas de los inbornales y a nadie le importa esa vaina. Un carro te cae ahí y te daña... La goma te daña el aro y probablemente te, daño, te daña el caliper No, y el, el, el problema eh, que eso provoca de que un vehículo desechando el hoyo, entonces pudiera golpear. Como, ah, como, como sucedió pasó, como este con, lamentablemente, Rosa, con lamentablemente con lamentablemente. Eh, el señor José Luis Rosa, que un vehículo intentando desechar supuestamente un, un hoyo de eso, eh, lo, lamentablemente lo impactó. Puede ser posible, ¿verdad? O sea, cuando uno ve las cosas, pero entonces, en realidad. En realidad, yo pienso que nosotros tenemos obligatoriamente que, que cambiar la realidad. Salir a la calle. Mira, a mí una de las cosas que más, me, que más me presionan como ciudadano es el tema de las violaciones de tránsito. Y eso yo lo veo a diario, a diario, señores, a cada momento. Un tipo que sin un caco protector, él, ayer vi uno que lo único que le dije fue un dicho... Claro, lo dije para mí pues yo iba en mi vehículo cerrado y le dije un dicho y pensé en lo que podía pasar. Ese muchacho está saliendo de un negocio de pollo que hay ahí en la ribas antes de llegar a mi casa y lo veo que sale con una niña de por lo menos dos años, uh -huh. la niña con un bolón en la boca, una paleta y él la sienta en el tanque de su motor, él sin caco, la niña suelta, amarrada de nada y él arrancó en su motor. Óyeme, yo pienso que Dios vive en este país. Sí, porque nosotros. aquí debieran de pasar más ¿Y cosas. ¿Y tú crees que un ciudadano pero, pero, pero piensa, por Dios, piensa. Pero pensará. Porque no piensa, porque si hace eso, no él, piensa. Ahora, el dicho que yo le dije, si él hubiese oído, Mira, no amado, se monta eh, mayo, no. ¿Tú sabes lo que es eso? Una niña de dos años. Sí, no, pero que eso con se un ve. un la mano, se ¿no? se agarrada de rato. nada. La niña agarrada de nada. y es, La bota en, el, en el, el tanque. Prende su motor y arranca con su muchacha. Amado, eh. ¿pero tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el estado de emergencia? No, sí. no, no, Porque imposible. No te... Volviendo no, no. al tema. Si ¿Sí? volviendo al tema no te sustraiga del tema, sí. ¿tú no estás de acuerdo? ¿Para qué? ¿Para volviendo qué? Volviendo al tema, Pues ya aquí mira, no una... hay necesidad de un estado de emergencia. Bueno, para seguir haciendo, vuelvo y repito lo que dije al principio de mi comentario, para seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, tener las manos sueltas y hacer lo que me da la gana sin que me pidan explicación. Pero que la parte que a mí más me preocupa sin, es, sin que me es, que a la pero gente mira, no le importa eso. De, de, de, de, de, Desde de, de, ah, de los más bueno. chiquitos hasta el más grande, el ministro, pero, el viceministro de, de, de, de Medio Ambiente si, si quiere, te quiere te la mano suelta para hacer va lo que quiera. Vamos a preguntarle a Fulvio que Por ejemplo, dejar de venir a este programa. ¿Te entiendes? A Fulvio que por favor, yo quiero pedir encarecidamente Señores, que se siente aquí acaba de llegar Fulvio, que si nuestro querido acuerdo, hermano, ¿no? ese comentario mío es para joder, no es para otra cosa no, no, bueno, yo que quisiera que julio, julio, no, pero en serio eh, ahora tentar, venga hermano? y nos diga ¿Eh? si él está de acuerdo o no con el, con el ¿Qué? estado de emergencia <ríe> eh, que se siente ahí y que nos diga ahora verdad, eh, como funcionario del gobierno si está de acuerdo o no con el estado de emergencia y que nos diga el por qué Mira, lo eh. lamentable de esto en lo que Fulvio se acomoda uh -huh, sí. es que, como decía Yerjan, a la gente no le importa que haya estado de emergencia, la al, la ciudadano la ciudadano común, al ciudadano común le vale, porque ya hay toque de queda, ya hay libertad de hacer todo. ¿Qué vale que el gobierno esté tomando préstamos eh, de manera, eh, con toda la libertad posible y con, con toda la libertad de hacer lo que le parezca eh, con este dinero, sin ningún tipo de lo que dice lo supervisión? Le va de madre. Le va, sí, yo lo, solamente lo que le vale. Entonces, partiendo de esto, para eh, pasar con Fulvio, nosotros eh, vimos en el día de ayer que al gobierno posiblemente no le vaya a ir tan fácil en el Congreso. Esto fue lo que quedó demostrado. Y esto es bueno porque suma a tener una política más variada, que no sea uniforme en ese Congreso. Amado, vamos a saludar sí. a Fulvio. Fulvio Ureña, señor, está <ríe> con nosotros. Fulvio. buenos días qué, gran placer qué bueno verte. Acá. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. <ríe> Buen Buenos días. Buenos días, Yerjan. Buen día, Fulvio. Y Francia, donde quiera que esté, espero verle. Él sí. viene, él viene. Sí. Llega, bien. Llega, Llega a, en un rato. Espero ver a la fuerza nacional progresista. Y a la, no, del, no, pueblo. A la fuerza del pueblo. No, no, porque. Yo creo que es más del pueblo pues que claro. de los progresistas. No es fuerza ni es nacional ni en progresista. es progresista, dice un amigo mío. <ríe> Gracias a la fuerza del pueblo que de la la los Telenor, señor y a Para que no es. te oiga, ¿eh, con eso. Que siempre. Eh, hace este contacto posible con cada uno de ustedes. Con relación a la estado al estado de emergencia, ¿quién quiere estar en estado de emergencia? Nadie quiere estar gobierno, en estado de Julio? emergencia. No, hombre, es que no le conviene. ¿Cómo que no? No, es que no le conviene. ¿Pero por qué? Porque hay muchas limitaciones eh, de gerencia administrativa directamente en las acciones. Hay, hay personal que se tiene que estar rotando, hay otros trabajos que se tienen que estar postergando, muchas reuniones virtuales. Uno termina todavía a las nueve de la noche, estaba yo en reuniones virtuales y ya yo no entendía ni escuchaba nada. Entonces, ¿quién quiere estar en esa zozobra? Ahora, debemos darle gracias a Dios que la pandemia nos ha dado un respiro. Hay otros países que la están pasando bien difícil. Sí con las variantes que han a, que le han azotado. Gracias a Dios que nosotros estamos eh, eh, como tomando ese respiro, ¿verdad? Y con relación a lo que está pasando en el Congreso, eso es bueno, Carolina. claro Que haya diversidad de opiniones, que haya eh, esa oportunidad de poder expresar diferencias y eso trae como consecuencia un debate más acabado y le da una madurez a lo que es el Estado, al manejo Fulvio pero del yo quiero hacerte una ha sido Perdón, me una no, no, no siempre, porque cuando no. un presidente tiene... Que no siempre ha sido así. No, no, no. Cuando un presidente tiene, por ejemplo, eh, la mayoría de los legisladores de un solo lado le es más fácil. ¿Y quiénes fue lo que, ah, lo que protestaron? ¿Fueron los opositores? No, no, no. no, Es que, que nunca es... protesta, eh, por ejemplo si tú me dices a mí, Fulvio, que quienes protestaron mm. ayer fueron eh, eh, legisladores del, del gobierno. Sí, pero yo te digo, caramba, mira, está cambiando. Mira, pero quienes protestaron fueron la oposición, lo que siempre sucede. Pero, ¿Pero mira, No te voy a olvidar de Faride, no, no, no, mandando no, fuego sí, en sí, el Congreso. Sí, sí, sí, pero mira lo que pasa. Al menos yo me refiero a la cantidad de oposición que se está dando. No, mira lo que pasa. Eso crea un debate. Habían dos o tres, ahora hay mucho más. Eso crea un división debate. En el Congreso hay mucha más división. Sí, y crea un debate fuera claro. y dentro, no solamente adentro, afuera también lo crea. Claro, claro. Y hace que las personas piensen más. Ahora, la, la, la, la población Millennium, los Millennium son muy dados a simplemente cuestionar y no aportar. Hay que tener cuenta con esto. La mayoría de, de los milenios exigen, exigen, exigen, exigen pero cuando a ellos se les dice que tienen también deberes, entonces ahí echan para atrás, como que no lo conocen. Fulvio, una pregunta que te quiero hacer eh, de lo que referías. O sea, tú dices que, o sea, que nadie quiere estar en estado de emergencia, ni el, ni el gobierno. Entonces, ¿por qué solicitarlo? Bueno, eso es, es un asunto de prevención con relación a lo que es la salud. Y tomando en cuenta a los expertos que están asesorando en el, en el problema de la pandemia, que hay expertos internacionales y nacionales que se reúnen. Entonces, en base a lo que ellos eh, sugieren como expertos en pandemia, es que se hacen entonces estas solicitudes de extensión de, de emergencia. Llegará el momento que no sea necesario. De hecho, eh, se mandó una comisión especial eh, de salud en el día de ayer, sí. Eh, esta solicitud del estado de emergencia, por lo que se dio en el Congreso, el presidente eh, de la Cámara de Diputados eh, entendió que se debía de hacer así, de, de evaluar Ahí de los manera más minuciosa. explicarán por qué. Eh, bueno, en lo particular, eh, espero que nosotros ya no, eh, sea, que el país no siga en estado de emergencia, porque entendemos ya que es demasiado tiempo, que es mm, o sea, estamos hablando de, hablando de casi dos años que estaríamos en un constante estado de emergencia, y con fíjate gobierno, Carolina con toda la libertad, Fulvio, prácticamente de hacer sí, lo que entienda, o sea, es tener todo a la mano, aun sí, con esas dificultades que entiendo y, que son muy mínimas. Y fíjate, Carolina, que la continuidad de los estados de emergencia están llevando a los científicos a pensar en la cotidianidad con la pandemia, en tener nosotros que asimilar como población mundial que sea un asunto cotidiano y lidiar con eso como otra enfermedad cualquiera, tomando en cuenta también previsiones y uh -huh. atenciones. Dentro de esas previsiones, la misma vacunación. El pueblo dominicano, por ejemplo, la segunda dosis, <coughs> el 50% vacunado, pero hay un 50% Así que es. se resiste. Que si no viene un sistema fuerte de que no pueda entrar a bancos o que no pueda ejercer eh, en empresas, o en este caso la escolaridad, no va a, a, a llegar al porciento que se necesita. Julio, Aunque pero... hay otros científicos que dicen que por tantas variables que se están presentando, lo que es eh, la inmunidad de, reba de rebaño tampoco se logre Fulvio, en pero el tiempo que se el, el, el programa de vacunación iba excelente, iba marchando excelente en la República Dominicana hasta que, hasta que el gobierno saltó con aquello de la tercera dosis. Un mes después de la segunda dosis. ¿No te parece tú que, que eso le trajo confusión a la gente cierto. y relajó la medida? Cierto, cierto. Eso, eso trajo confusión, Afecto. también relajó la medida y se hizo a destiempo. Se va a tener que hacer, en casi en la mayoría de los países ya, ya lo han asimilado y lo van a hacer, ya está dentro de, su, de sus programaciones. Seis Pero u sí, 8 meses después. sí. Sí, sí, exacto. Seis exacto. U 8 que, meses. Sí, que ya se ha comprobado que se tiene mejor fortaleza de inmunidad cuando se hace un refuerzo tres, seis, ocho meses después. Entonces, ¿A qué se debe que aquí estemos llamando a ponerse una vacuna al, al, al mes siguiente de la segunda dosis, cuando dicen los estudios científicos que es cuando más eficaz es la vacuna? No sé, porque sí, científicamente no... no tengo los argumentos. Bueno, vamos pues... a ver, a preguntarle, eh, amado, a la gente, ¿qué piensa sí. sobre el estado de emergencia? ¿Considera usted que es necesaria una nueva extensión del estado de emergencia en el país? Esa es nuestra pregunta del día.